Cómo utilizar su inhalador de dosis medida con inhalocámara. Primero, destape su inhalador. Segundo, agítelo vigorosamente y colóquelo en la inhalocámara. Tercero, coloque la inhalocámara, la máscara en nariz y boca. Cuarto, presione su inhalador e inhale. Aguante la respiración. Si usted no puede aguantar la respiración por mucho tiempo, puede botar el aire dentro de la inhalocámara y volver a inhalar. Bote el aire, quite la inhalocámara y así utiliza con inhalocámara. Si requiere más inhalaciones debe repetir todos estos pasos.